Hay preocupación por la salud de Janina Latorre, justamente el viernes se fue de LAM y allí comenzó un, una situación sumamente compleja y dolorosa con fuertes dolores que tenían que ver con su oído interno y que después eh, se puso mucho más compleja la situación porque empezó a sangrar por su oído y finalmente ayer por supuesto no estuvo en LAM pero sí eh, contó qué era en realidad y con exactitud qué era lo que le estaba sucediendo. Una bacteria de la gripe se me metió en el oído, lo explico con mis palabras no médicas, se me metió en el oído y me generó como una, una otitis que se llama miringitis bullosa. Eso te hace un montón de ampollas en el tímpano y en el conducto, que crecen, crecen, crecen, duelen mucho, así como la noche que me agarró el ataque, hasta que revienta alguna y empieza a salir sangre. Mm. Que fue lo que me pasó a mí el sábado, tipo en la madrugada de viernes a sábado. Bueno, me limpiaron, me aspiraron, en ese momento me dio que quedé mejor, pero claro, desde ese momento estoy como sorda. Tengo un zumbido en el oído muy molesto que todavía nunca se me fue y parece que tarda. Y todavía tengo ampollas. El tema es que estoy tan lastimada que no me pueden sacar lo que quedó. Entonces estoy como con una incomodidad. No claro. volví al dolor porque estoy medicada, pero la verdad, chicas, no la estoy pasando bien. Estoy como, estoy atacada. Quiero sí. arrancarme el oído.